Nelson Hidalgo Taveras recibió heridas de bala a manos de asaltantes en la estación de combustibles de Xaco, Casa Vieja en la comunidad de Pontón, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El propietario de dicha estación manifestó. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad. Familiares al ser cuestionados expresaron...